Pero había cosas para mejorar, Santiago, y que de hecho hoy, eh, sobre todo los inquilinos, no sé ustedes desde la Cámara de Propietarios, están de acuerdo como el tema, por ejemplo, de un contrato que dure tres años. Bueno, uno de los problemas más graves es llevar de dos años a tres años. O sea, hablar de tres años en Argentina es hablar de 30 años en un país normal, porque eh, todos los días tenemos novedades. A veces algunas en la mañana y otras... Eh, por el contrario, a la tarde. O sea, no sabemos a dónde vamos, no hay un rumbo. Entonces la gente se resiste a esperar tres años eh, inmovilizando su propiedad. Claro, usted lo dice como, como, los, como representando, por supuesto, a los propietarios. No, pero representando a todos, porque también el, el inquilino eh, es un, una persona que eh, lo que está buscando, y con todo derecho... Es eh, una vivienda a un precio razonable, de acuerdo a lo que gana cada uno, digna, eh, y eh, eso es fundamental porque no hay mejor derecho humano que la casa, que el techo, porque ahí se eh, desarrolla una familia, dentro de ese techo. Y los propietarios que colocaron su dinero en viviendas destinadas a alquiler, no son, como dice una propaganda que realmente desleal, millonarios o multimillonarios. La mayoría, casi el 70%, tienen la propiedad en que viven y tienen otra, a lo sumo dos, destinadas a la locación. En este caso, ¿por qué no hubo problemas tantos años con la ley 23091? Porque regía... La ley que verdaderamente es absoluta y soberana dentro de los alquileres y también la venta. Oferta y demanda. O sea, cuando se ponen a hablar inquilinos y propietarios, y hay una inmobiliaria que maneja el mercado, que conoce, de acuerdo a la cantidad, calidad de oferta, y a la zona en que se va a elegir esa propiedad, los precios promedio coloca a ambas partes en un sitio. Uh -huh. este, que Usted es, dice que media y que, que intenta... Media, claro. Exactamente. Pero sea, con, con, con el mercado actual, como se está desarrollando? donde clara, No tengo el número preciso, pero claramente se ve que hay muchas más propiedades a la venta uh -huh. que al alquiler. O sea, como inquilino es difícil eh, realmente encontrar una propiedad ni hablar si tenés la suerte de que sea una propiedad que te guste y más o menos ubicada donde quieras. ¿Por ahí no, no lo es un poco en desventaja el inquilino en, esta, en este mercado o en esta ley de la oferta y demanda? Bueno, pero no es por la ley de oferta y demanda, es justamente por la falta de la ley de oferta y demanda porque es el, el tema de, de que los eh, eh, propietarios tienen que alquilar a tres años sí. con la inestabilidad que hay en Argentina provocó que la mayor parte de esos propietarios retiraran las propiedades de alquiler y fueran al mercado de compra-venta. Uh -huh. Ahora, esto es un problema también, porque hay una sobreoferta de propiedades en venta claro. y, eh, y, y encima acceder a en un crédito para comprar una propiedad es imposible. Han caído. Bueno, esa es una de las cosas más importantes que hay eh, y que no se ha tomado en cuenta eh, en, en la ley, eh, para que fuera realmente de fondo, que es la desgrabación impositiva. Eh, más o menos el 60% de una casa, contando el IVA y los impuestos por cada uno de los materiales, son impuestos. Entonces, la desgrabación impositiva, el hecho de dar créditos en condiciones razonables, como era la ley 23091, que daba... Incentivos a la persona que durante 10 años utilizaba la propiedad para alquilar. Después ya podía dar el destino que quisiera. De esta manera, el mercado tenía suficiente cantidad de propiedades para que los inquilinos pudieran optar, pudieran elegir, pudieran discutir. No hay mejor derecho para el inquilino que eh, exista una cantidad importante de propiedades para poder elegir. No, claro. Eso, sí. Eso, eso sí, eh, porque de hecho uno, a ver. Eh. Lo que pasaba en algún momento es que vos tenías una oferta muy importante y de repente, si a vos no te gustaban las condiciones que, que, te, que te planteaba una inmobiliaria, te ibas a otro que a lo mejor no te gustaba tanto, pero que está que las condiciones estaban buenas. Ahora, la sensación con los inquilinos, y el Seba nos puede contar bien, es que si vos encontrás un lugar que te gusta, lo tenés que hacer rápido, sí, sí. porque a lo no, mejor no, no al otro mucho, día ya no lo tenés. No tenés mucho para, para, para elegir. elegir. No tenés prácticamente nada para elegir. No, sí, además... este el propietario mismo eh, trata de, de ver las cosas desde el punto de vista eh, de que exista en lo largo de la relación locativa eh, un panorama libre de conflictos. O sea, un canon inicial que sea razonable uh -huh. y que fuera este, eh, adaptándose al costo de vida. Justamente... La, lo que se hacía hasta esta ley 27.551 uh -huh. eran dos aumentos, eh, eran, ¿no? eran dos aumentos sí, semestrales sí. donde las partes se ponían de acuerdo no había ningún problema siempre se ponían de acuerdo Ahí, ahí yo no comparto, porque me parece que era en realidad el propietario eh, ponía un aumento, decía, bueno, aumento cada seis meses, creo que antes de que se modificara la ley estaba en el 15%, por ahí, cada, era 30% anual, o un poquito más, terminaba siendo, uh -huh. pero vos como inquilino o aceptás, o buscás otra cosa. Relativo. Yo no conozco ningún caso que un inquilino que vaya a alquilar una propiedad, no, a mí me parece que aumentemos cada seis meses, pero un 10%, y el propietario, bueno, está bien. Eh, es relativo, ningún propietario sacrifica a un buen inquilino, los inquilinos no son eh, eh, lo que abundan, este, tampoco en la plaza y que tienen eh, buenas condiciones de, de pago y que no tienen dificultades. Uh -huh. Entonces el propietario quiere lo que quiere es cobrar algo sí. razonable y que le cuiden la propiedad. Eso es todo. Este, y el inquilino tiene derecho, derecho a que lo que alquila esté en condiciones pueda tener uso y goce de esa propiedad y eh, realmente el, el, el monto que paga sea razonable de acuerdo a comparativas del mercado, porque todo se hace en base a comparativas del mercado. Uh -huh. este, usted Sí, sí, lógico. Por a, supuesto. Mí, a, mí, a mí me hace mucho ruido esta nueva ley de alquileres, eh, que ya no es nueva porque tiene ya eh, tiene varios años. años. No, no, no tiene tres años. Eh, pero claro, ya es una ley en funcionamiento, porque seguimos diciendo la nueva ley de alquileres ya es una ley en funcionamiento de hace rato. A mí me hace mucho ruido que la ley anterior, el inquilino, con imposición o no, alquilaba sabiendo cuánto iba a pagar uh -huh. en esos dos años. Y en eso se programaba. Más, claro, más o menos. Hoy, hoy sabemos que el aumento en este último año, el que tiene que pagar hoy el alquiler de nuevo, es un 80%, uh -huh. pero lo sabe hoy. Ayer no lo sabía. Claro. Sí, porque... Y esa incertidumbre es rara. Uh -huh. Es muy bueno, se planteó. Es muy rara esa incertidumbre es para el bueno, alquiler. por una razón. D inicialmente parecería de que el, el, el alquiler es excesivo. Y realmente han crecido más de lo que estaban, porque al haber menos cantidad de oferta, más cara es la propiedad, claro. esto es le, Leí eso, incluso creo que un referente también de, de la Cámara de Propietarios a nivel nacional, cuyo nombre ahora no me va a salir, pero es uno de los principales referentes, hablaba de eso, que hay muchos propietarios que si tienen una propiedad que sale 100 mil pesos, la subían de precio... Y de hecho él mismo admitía como la Cámara de Propietarios que le plantean, por ejemplo, arrancar en 130 mil pesos porque después saben que tienen un año de no actualización. Hasta que se actualiza, y bueno, ahí, ten, ahí le cae al inquilino una actualización que puede ser del 80 o 90%. Lo que yo iba a decir. El propietario empieza con un canon eh, más o menos importante, pero en la medida que van pasando los meses con el mismo canon, está cobrando cada vez menos. Entonces se debilita por la inflación este el monto del alquiler. El inquilino todo bien, hasta el momento que llega el primer año. Cuando llega el primer año, en este momento, los eh, los eh, contratos de alquiler que venzan en marzo, van a estar al 100%, uh -huh. al 100%. Entonces el golpe que recibe un inquilino es durísimo. Pero no es algo es lógico. <risa> Digo, lo, lógico, dentro de lo de la disparatada economía que tenemos en este país, pero uno como alquilino dice, yo ya sé que en un año, o por ejemplo, yo tengo que... Re, que en, en marzo se me cumple el año, ya sé que en marzo me va a duplicar el alquiler, ojalá el sueldo haya acompañado más o menos, y claro. si no, bueno. Porque digo, con la ley contraria, también se, se da esta dificultad de decir, bueno, ¿cuánto aumento planteo de acá a dos años? Si yo no sé si el año que viene la inflación va a ser del 100%, del 150, ojalá que no, ¿no? Pero del 150, el 200 o baja claro, al 60. Hacerlo cada seis meses facilita eso. Hacerlo cada seis meses permite prever uh -huh. un poco más cómo va vale el gobierno. Pero vos día. definías antes el aumento eh, cuando arrancabas hasta los dos años. Claro, el porcentaje. Pero se actualiza cada seis meses. Acá actualizando, tres años empezando, sí. y actualizando cada año, uh -huh, cada un es año. un golpe para los dos. Por eso no están contentos, ni, ni propietarios, uh -huh. ni inquilinos. Uh -huh. A los dos los desfavorece. No se puede en un país imprevisible como la Argentina hacer contratos de tres años para vivienda. No se puede. Ha fracasado. Y lamentablemente, eh, para juzgar un poquito de historia, del año 43 en adelante... Hubo 10 leyes y un decreto que todas hicieron lo mismo. O eh, congelaron los alquileres, o prohibieron los desalojos, o grababan a la persona que tenía la casa desocupada. Siempre sanciones para el propietario, pero no hicieron lo que debían hacer, que era la construcción de viviendas y apoyar... Al no, eso eso está claro, que hay una falta de política pública en ese sentido con acceso al crédito verdadero que a uno le permita proyectar una casa y dejar de sufrir porque en definitiva, yo entiendo que el alquiler no es que a nadie a nadie le guste alquilar, pero el alquiler es saber todos los meses que se te va una importante cantidad de dinero en algo que no es tuyo este cuando bien podrías estar pagando un préstamo.